Hola, ¿cómo te va? Soy Claudia Castro, hay es que expresarse con libertad y yo creo en vos. ¿Vos crees en vos? Espero que sí, <ríe> de eso se trata. Bueno, ya hablamos de un montón de cosas y no, si te perdiste los videos anteriores, clic en la serie Yo creo en vos, así que, o oh, yo sí creo en vos, ¿puedo? ya me olvidé. En fin, yo sí creo en vos, creo que es, para bueno, lo vas a ver igual. Eh... Así que, hablamos de muchas cosas. Lo último que hablamos fue de los entornos, del apoyo social y demás. ¿Y ahora de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de un tema tabú. Porque digo que es un tema tabú. La paciencia. Sí. Los objetivos de ser quien uno es, hay que tenerse paciencia, tener paciencia respecto de las situaciones de los otros y tenerse paciencia, porque cuando uno es mandado, ya sabes que me refiero a todos, ¿no? Y, y está ansioso y quiere, si lo voy a hacer lo que sea bien y está motivado, pero allá arriba. Lo que suele suceder es que hay momentos en los que no tenemos paciencia, somos cero tolerantes para con nosotros mismos, ¿eh? <ríe> ese es el tema. Y entonces eh, somos así como castigadores, como no lo hiciste en el tiempo. En fin, la paciencia es algo que se cultiva. Los años te brindan paciencia, no es lo mismo. A los 20, a los 30, a los 40 Te puedo garantizar que no es igual Pero ¿qué pasa? Si uno es un arrebatado, arrebatada, arrebatada ¿eh? y, y quiere el contrarreloj Porque hoy todo es gratificación instantánea A través de un teléfono, de, del ordenador La computadora acá en Argentina eh, Es como que ya, gratificación, ya lo quiero, ya, ya, ya, ya. Por suerte creí, crecí, el furcio, sorry. Crecí en una época donde me enseñaron que, que todo es perseverancia, que todo es esfuerzo, trabajo. Que las cosas toman tiempo. No hay cosas instantáneas. Eh, no es que suponete mañana me voy de viaje. no. Tengo que trabajar para eso, tengo que ahorrar, tengo que... puede pasar un año, pero se logra. Eh, o graba un disco, qué no sé yo. A mí me tomó muchísimos años. Más de 20. Y, y cosas así. Estamos rodeados de un, un avance tecnológico exponencial. Donde también tendemos a creer que todo lo soluciona o lo hace rápidamente realidad la tecnología y por eso estamos descuidando cuestiones de índole humana. ¿Qué quiero decir? Sí, estamos dejando de ser humanos para volvernos ultra tecnológicos y nos olvidamos de que lo esencial es nuestra humanidad. Eso luego lo utilizamos a través de la tecnología pero sin eso no vamos a ninguna parte, por más que dibujemos hologramas en el aire. Entonces, eh, el hecho de cultivar la paciencia nos enseña que todo tiene su tiempo, no es el tiempo que nosotros queremos y anhelamos. Las cosas se pueden postergar, se pueden dilatar, o sea, hay cosas que, que uno pensó en determinado tiempo y no lo hizo en ese tiempo. Suponete, ¿no? También por una cuestión de un estereotipo social. Eh, el hecho de... Bueno, de un estereotipo, no de varios, ¿no? Pero el hecho, por ejemplo, no, tenés que... El, si tenés 30 o tenés 40, no te O sea, 30 con él, ¿no? No te me casé, no tengo hijos, no... Te... ¡Ah! ¿Qué dicen de mi vida? Todos tenemos... Vidas distintas. Y está bueno que empecemos a normalizar eso, ¿no? Eh, no todo el mundo quiere casarse, no todo el mundo quiere tener hijos, no todo el mundo quiere ser tal o cual profesión. Y está bien. Está perfectamente bien. Hay otros que sí, que sí, quieren entrar en su familia, casarse. Y, pero quizás no se dan en los tiempos en los que estandarizamos ciertas cuestiones con estos estereotipos sociales y también está bien ¿qué hay si me caso a los 50? si en vez de tener hijos biológicos adopto y si me recibo a, a los 40 y tantos no sé ¿qué hay? ¿qué es lo? mi historia es mi historia y tu historia es tu historia entonces obviamente si puedes hacer las cosas tiempos, eh, digamos, reales, va a tener que ver con que ya de, de muy chico chica, chique, eh, puedas tomar las riendas de tu vida eh, y jugarte por quien sos, y, e ir tras el sueño, y, e ir, y muy probablemente lo hagas, eh, pero a veces no, a veces eso no sucede, a veces, o cap, quizás vas con la impronta y te enamoraste en el camino y, y cambiaste, dejaste tu su sueño por tener una familia y después eso no resultó, resulta que no tenés ni el sueño ni la familia. Y la vida te dice, ¿y ahora qué vas a hacer? Y entonces tenés que volver a trabajar y ver dónde está lo que te hace lo que te hizo ruido, ¿por qué tomaste esas decisiones? Tienen que ver con el amor propio, la autoestima, la, la historia. Un montón de cuestiones. Eh... Tenías que pasar por esas situaciones, tenías que aprender determinadas cosas para hacer otras, y probablemente todas esas situaciones cambian hasta tu objetivo más grande. Y entonces, el que tenías como más grande piensa, piensa, empieza. Este es el video de los purcios! sorry, perdón. Entonces, te decía, el objetivo que es más grande, que tenías como más grande por ahí a los 20, 30 años, empieza a ser secundario. No se trata de... Se trata de otras cosas quizás para vos. Que realmente te hacen feliz y te llenan el alma desde otro lugar. Eh... Y está bien. Está perfecto. Es parte de equivocarse, parte de aprender. Por eso... La paciencia es como puntual. Hay que tenerse paciencia, porque cuando te equivoques vas a tener que tener paciencia respecto a la equivocación, respecto a las decisiones que tomaste, recalcular y, y volver a tomar otro tipo de decisiones y, y cambiar algunos asuntos. Entonces para cambiar eso vas a tener que tener paciencia y mucho amor, eh, compasión respecto de, de vos misma, vos mismo, vos mismo. Así que bueno, paciencia clave. Te mando un beso enorme. Duda de todo, menos de quién sos y de tus sueños. Así que hoy mismo ya me escribí algo. Si te encontraste este video por casualidad, que no creo en las casualidades porque las casualidades no existen, anda, activar y, y empezar con lo que tengas, como sea, empezar. Empezá Mirate los otros videos que por ahí te ayudan, o me preguntas lo que fuera. No sé si puedo ayudarte en algo, encantada. De verdad que, que creo que es parte de, de mis tareas. Así que nada, beso enorme. Nos vemos. hacerle clic a la campanita, así no te pierdas el resto de los videos. Bye.